Arena. tenemos una, una opción que se llama dentro de la pestaña source en, el, en la parte derecha parte derecha digamos una de las pestañas que dice generators eh, nos da cierto material que te entraría dentro de lo que es la técnica generativas que es como no, son, no es un material que es un loop de video que tiene un principio y un final, sino que tiene distintos parámetros que hacen que el software que, el, que, el, que este digamos este generador sea infinito digamos podemos darle la, can, la cantidad infinita de, man, de variaciones que queramos esto porque la arena trae estos determinados eh, digamos opciones de material generativo, pero podemos aplicarles también a la arena distintos tipos de material generativo desde otros softwares que algunos se conectan vía iPhone o simplemente como a través de una capturadora. Pero bueno, eso es para quienes trabajen más con Touch Designer o que trabajen más con otro con Processing eh, que puedan como linkear, digamos, estos dos estos dos eh, programas. Bien, si ponemos, ahora vemos aquí, a ver, tenemos eh, composición, tenemos un montón de efectos que los vamos a cancelar, por ejemplo, para poder ver el efecto un poco más solo, cancelamos esto, bien, composición... Eh, una vez que vamos a source, a source ahí donde di les dije que podemos cargar el material generativo que tenemos, eh, hay distintas opciones. Algunos tienen grabados, preseteados. Esto como los efectos también podemos grabar y presetear nuestros nuestra, parámetros como, como más queramos que sea o como más se aplique, mejor se apliquen al proyecto que estamos creando. Acá vemos que hay distintos tipos. Eh, están rings Son estos que estoy poniendo lines skates Que son líneas Que tienen movimiento Ahora vamos a ver Cómo se manipulan Tenemos texto También Texto Aquí vemos Que hay un texto Taller. Eh, ¿Qué más? Tenemos gradientes Por ejemplo De colores que a veces eso nos va nos va a dar como si queremos una, una tonalidad también a todo a toda nuestra composición a todo nuestro proyecto también siempre de acuerdo a donde, lo, donde lo donde lo lo lo ubiquen porque puede ser en el layer de abajo de todo puede ser en el layer de arriba de todo como vimos hay un orden entonces de acuerdo como lo dispongan y la disposición que ustedes quieran ubicar las, el material en en los layers de abajo o en los de arriba, difiere en nuestro resultado. Blank. Bueno, en este caso no se va a ver, pero ahí ya tenemos varios. Entonces, por ejemplo, el gradiente lo vamos a sacar. Líneas. Las líneas tienen distintos presets. Si yo tiro una línea así directo, el preset que viene es este. Esto viene como ya predeterminado. Pero podemos empezar a manipular. Eh, los distintos parámetros que tienen estas líneas. Movimiento, altura, eh, el ancho de las líneas, el color de las líneas. Vamos a poner... Y así podemos ir manipulando y nos sirve como tener, por ejemplo, este tipo de líneas que pueden ser un efecto de texturas. De acuerdo a con cómo se mezcle con otras capas, nos va a dar una sensación, una, un efecto u otro. O lo podemos bien tirar así, limpio, por el layer, o mezclarlo con otra capa, con la de abajo, por ejemplo. Pero si ponemos eh, subtract, darle multiply a ver está? ven que ahí no se terminan de ver por completo pero a esta imagen le da como un efecto así como de bueno como de textura en movimiento en esta tanto no se ve mira un poquito más puse el material el, el clip de abajo en pausa las líneas les damos eh, de 50% subtract o podemos poner otro, va a quedar una imagen detenida pero con un tipo de movimiento que se lo aplica el otro, el otro layer, esto ahí ya tenemos más, se ve más claramente y de aquí modificamos las líneas. Esto para esta, pero son to, todo eh, sería funcionaría, digamos, tiene el mismo, el mismo, las mismas características y parámetros y la misma forma de manipular el material. En el texto es lo mismo. El texto tenemos eh, el source, lo, lo arrastramos hacia nuestro clip, lo, lo generamos como un clip. Tenemos tamaño, tenemos para cambiar el tipo de texto que queremos poner, si podemos poner eh, deseo no la palabra deseo, tenemos distinto tipo de fuentes eh, elegimos la fuente que queremos también tenemos presets de movimiento bueno, ese es justo, ¿no? ahí va se escribe como si fuera una máquina de escribir, por ejemplo, ese efecto, tamaño, el espacio entre letra y letra y así. Y tenemos otra, otra pestaña que nos da las características de animación y ahí ya podemos ver como qué tipo de animación queremos que ese, ese texto tenga texto, rings es lo mismo, es otro tipo de material eh, generativo que, que cual disponemos. Estos son los que trae la arena, ya dijimos, pero puede, se pueden agregar otros, de acuerdo a si trabajan con processing o con algún otro tipo de programa que, que, que, que produzca y que genere material, de, material generativo, digamos. O sea que no es un video, no es una foto, es material programado y generativo, cual nunca se va a repetir, digamos exactamente como si fuera un loop de video. En este tenemos las mismas opciones, las mismas, las misma, el mismo tipo de, digamos, de, de forma de poder manipularlo desde aquí. También a esto podemos decirle que sea audio reactivo, External al FFT, igual, ahí. Bien, ahí es audio reactivo. O sea, que esto es lo mismo, estas propiedades le podemos aplicar, que sea audio reactivo, que tenga movimiento. Y podemos, decimos, este tipo de... Digamos, este tipo de formato que hice en este clip me gusta, lo voy a guardar como un preset. Bueno, lo guardamos. Eh, preset 1. Uno, 2 3 4 Y ahí vemos que se nos grabó de esta manera acá. O cambiamos. A este. Hay distintos tipos. Bueno, así podemos utilizar material generativo. De esta forma. Podemos aplicarlo al layer que queramos. O los layers, al clip. Y poder generar otro tipo de mezclas eh, un poco más aleatorias eh, si lo si lo mezclamos con otros con otros clips digamos y en otros layers